Con esta herramienta puedes mejorar visiblemente tus gráficos que vienen de Excel. El conjunto de gráficas en Illustrator se encuentran aquí en la parte inferior y las vamos a seleccionar con un clic y ahora otro clic aquí para convertir todas estas ventanas en flotantes. Ok, absolutamente todas funcionan de la siguiente manera. Simplemente seleccionas uno de ellos, damos un clic, vamos a crear un gráfico de 10 x 10 centímetros, damos clic en OK. Se nos va a aparecer esta ventana flotante donde voy a colocar los datos y aquí el resultado final. Para colocar estos datos, yo tengo una tabla de Excel ya avanzada. Voy a copiar lo que tengo aquí, me voy aquí a ilustrador y voy a poner pegar. Voy a dar un clic aquí en el visto para que pueda ver exactamente el gráfico que se ha creado. Algo muy importante que tiene esta parte de aquí es que si no quieres copiar y pegar dando un clic aquí, Puedes asimismo importar ese gráfico de Excel. Voy a dar clic en escapar. Ahora voy a interpretar o qué significan las columnas. Las columnas significa un, do, un conjunto de datos que deseas comparar. Y las eh, celdas, en cambio, son categorías que deseas compararlas. Una vez que lo tienes ahí, pues simplemente vamos a cerrar la ventana flotante. Tienes tu primer gráfico bien hechito. Y en la página 2 de este ejercicio tienes los demás recuadros o los demás gráficos de acuerdo a los valores que yo me inventé y sepas exactamente lo que puedes hacer con Illustrator con cuadros que vienen desde Excel. Sin duda alguna cuando Adobe Illustrator siga sacando más herramientas, nosotros seguiremos ampliando este curso. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.